Buenas, el video de hoy va a ser un poquito diferente a los que ya conoces Así que si te gusta la música de los 80 y querés conocer un poquito la ciudad Bienvenidos al blog número 75 Un paseo por el montón Vamos. Vamos a probar la camarita La cosa linda que tiene esta cámara Compact X40 La pantalla atrás y tiene la pantalla al frente o sea para bloquear está bueno así mirarte y todo vamos a probar cómo se ve vamos a dar una vuelta por la ciudad a partir de ahora el vídeo va a estar hecho con esta cámara como se ve si hay alguna diferencia después bueno me decís eh, los resultados Vuelta en el centro, va a probar la cámara, ya voy a ver el resultado final llegando a casa. Te voy a llevar a que conozcas el puente Walter Dale. Es como la marca registrada acá del de montón. Es como el puente de Rosario Victoria. Esto que ves atrás mío es el estadio de béisbol de la ciudad un equipazo, un deporte que me encanta mucho Este estadio que ves acá atrás del equipo de fútbol americano de acá de Edmonton un dato no menor el mundial de fútbol que se va a hacer en el 2026 está compartido entre méxico estados unidos y canadá y en canadá los estadios que se van a usar va a ser uno de montreal otro de toronto y este de acá de Edmonton así que sigo acá en Edmonton voy a venir acá al estadio a ver el mundial y el estadio uh. ¡Se refrescó el día, loco! Bueno, llegué a casita. Como buen niño con juguete nuevo, me quedé sin pila en la cámara nueva. Pero bueno, hasta donde viste la cancha de béisbol y la de fútbol americano... Eh, todo lo que era antes fue con la cámara chiquitita Ah, y otra cosa, seguro que ayer en el video viste que puse episodio 72 Y el año 2022 Voy a tener un montón de errores ¿no? Creo que es principio de dislexia o no prestar atención a los números o a las letras a veces Tengo que prestar más atención, eso es lo que me decían en mi trabajo en los cruceros Attention to detail Así que no tenía atención a los detalles es el año 2021 y, es el, y fue el episodio 74, el de hoy es el episodio 75, por si me confundo otra vez, ahora que voy a editar. Así que bueno, terminamos con el video de hoy, aparte que quería probar la cámara, aproveché y mostrarte un poquito más del centro y de otras áreas eh, manejando. Así que espero que no te haya aburrido, si te gustó bien y si no te gustó también bien. Muchas gracias por estar, mi nombre es Chelo, avanti antes y avanti siempre. Nos vemos.